¡Hey! que hay amantes de GNU Linux? Bien. Como sabemos, generalmente, cuando venimos de otros sistemas, andamos buscando siempre las mejores alternativas a las aplicaciones que ya utilizamos. Pero muchas y en particular demasiadas veces eh, se nos olvidan la posibilidad de que el software libre puede ser eh, de calidad y de un uso masivo incluso entre personas que se dedican al medio del creador de contenido hasta en las grandes vidas. Bien, en este caso Voy a hablar del top 5 de las aplicaciones imprescindibles de software libre. Bien. Aquí tengo un artículo pequeño redactado por mí. Una página de la que les hablaré posteriormente en este mismo video. Bien. Lo titulé Aplicaciones imprescindibles de software libre. Tiene 30 visualizaciones. 30 compañeros que lo miraron. Bien. Aquí le puse el subtítulo. A la hora de buscar soluciones de software necesitamos aplicaciones que den el ancho y se pueda trabajar de manera fluida. Pues bien. El movimiento de software libre es una ideología social y política fundamentada en las cuatro libertades. De estas aplicaciones hablaremos ahora. Para quien no lo sepa, las cuatro libertades del software libre son. Aquí. La primera libertad dice que el, el software libre tiene la libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito. Esta es la libertad cero, obviamente hablando de, en entornos de programación, eh, tiene sentido el número cero. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que usted quiera. Esta es la libertad número uno. Eh, aunado a ello, el acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. Bien, la libertad 2 dice... La libertad 3 de distribuir copias para ayudar a otros. Y la libertad 3 es la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le permite ofrecer toda la, a la, toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones y el acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. Bien. En todo caso, sigamos con las, el top de aplicación. En primer caso, y como no podría ser de otra manera, está LibreOffice. LibreOffice que es la solución ofimática por autonomía en gnu Linux y que es un referente del software libre. Eh, Aquí le, le puse, es una excelente opción para aquellos que buscan una suite ofimática gratuita y de software libre. Ofrece muchas de las mismas funciones que otras suites de oficinas comerciales y es compatible con una amplia gama de formatos de archivo. Obviamente esta alternativa tiene sus propios formatos libres. Pero puede trabajar también con los formatos propietarios de Microsoft Que, aunque se niegue, es el que sigue dominando el mercado de la ofimática Y muchos suelen pensar que es incluso superior a las demás No pienso discutir ese caso, pero no creo que sea cierto Pues bien LibreOffice es la alternativa correcta y digna de tener el primer puesto de software libre en este top porque tiene una filosofía por detrás, una política de abordar todas las principales carencias que uno pueda tener, o eh, utilidades que uno le puede ofrecer de una manera excelente. Bien, en el segundo caso tenemos a GIMP. GIMP es un editor de fotografías, de manipulación de imágenes y es software libre, igual que el caso anterior. Sirve para realizar tareas de edición y retoque de imágenes, como la creación y manipulación de gráficos, edición de fotos y de diseños. GIMP eh, ofrece una amplia variedad de herramientas y efectos para ayudar a los usuarios a mejorar y personalizar sus imágenes. Esta es una clásica. Utilidad que prácticamente nació a los inicios del software libre allá cuando Stallman estaba desarrollando eh, todo este ecosistema tan bueno que es parte de la GNU herramienta claramente no fue desarrollado en ese sentido, sino muchos años más tarde, pero tiene ese mismo espíritu impregnado en sí, pues es una solución robusta a todo este tema de, de gráfico. Podemos decir que es la alternativa a Photoshop de Windows y Mac. Lo que pasa es que hay cosas que aquella solución propietaria tiene de más, por la misma razón, de que en primera llega a un público muchísimo mayor y en segunda tiene una empresa detrás que le aporta millones para el desarrollo de todas sus funciones. Entonces, al final, las personas que terminan comparando Photoshop con GIP sinceramente no, no tienen el panorama muy bien vislumbrado de lo que tiene que ver en este sentido. Y muchas veces se piensa que en la comunidad, no se trata de tener un software a la altura. Y claro que sí, este software es, se puede utilizar de una manera muy profesional. Y claro que tiene sus limitaciones, pero en tanto lo que ofrece, lo da al 100%. Eh, lo cierto es que es una gran herramienta y se puede hacer de todo con ella. Claro, como les digo, existen esas limitaciones, pero no la cuarta en ningún sentido. Bien, esta tercera opción generalmente muchas personas se sorprenderán porque no, no la tienen en su radar como una solución al software libre pues como dije en el punto anterior la gente suele pensar que el software libre tiene que ser malo y no es así porque el software libre tiene unas soluciones increíble tal es el caso de Inkscape Blender que no los puse en este top simplemente porque requiere un conocimiento previo a la utilización de tal y pues quienes ya vayan en esa carrera en ese fin pues lo conocerán entonces, por eso no lo puse, pero lo, lo, siguiendo el hilo, el software libre puede ser tan profesional como el software propietario y tan robusto como él, incluso muchísimo mejor en algunas ocasiones. Tal es el caso de esta solución, OBS Studio, la herramienta por autonomía utilizada por creadores de contenido al crear sus videos y por streamers. O sea, esta es una herramienta excelente. OBS es un software de software libre al estar basado en la GPL versión 2 sirve para la captura y transmisión de video y audio se utiliza principalmente para grabar o transmitir videojuegos pero también se puede utilizar para transmitir o grabar eventos en vivo, videotutoriales, presentaciones, entre eh, es una herramienta que generalmente la gente pasa de largo pensando que es un software propietario simplemente porque tiene una gran calidad y como les digo el software libre puede ser muy profesional y a veces mejor no cabe duda que la comunidad cuando se une puede lograr cosas extraordinarias Bien, en el caso 4, tenemos al mejor ed editor eh, de video en Linux, según yo. Claro, está la, el, la aplicación propietaria de DaVinci Resolve, pero este es más que suficiente para lo que... Se puede utilizar y de manera completamente profesional. Kdenlive es un software de edición no lineal para sistemas operativos Linux principalmente, aunque se puede instalar en multiplataforma. Permite a los usuarios editar, mezclar y producir videos profesionales con una amplia variedad de herramientas de edición de audio y video sirve para crear y producir videos con una amplia variedad de herramientas y efectos para hacer videos más interesantes y profesionales. Bien. En este caso, un like que diga es una solución que no necesita más explicación. Es exactamente la versión de adobe premiere en linux y eh, tiene todo eso simplemente hay que saberlo utilizar es maravilloso cada en live con este hago mis mis modestos vídeos eh, aquí lo lo edito poca edición claramente porque no soy profesional en ello pero poco a poco iré aprendiendo. Bien. Como último caso tenemos el reproductor multimedia BLC Media Player. Eh, es un reproductor multimedia de software libre y gratuito que permite reproducir una amplia gama de formatos de audio y video en diversos sistemas operativos. Además de ser un reproductor de contenido multimedia, BLC también puede utilizarse como servidor de transmisión de contenido en la red, conversor de archivos de audio y video y como grabador de disco. Coméntenme ahí si quieren saber cómo convertir archivos de audio a video y viceversa, o cómo grabar un disco CD. Este último caso probablemente no muchos lo quieran, pero. Aún así lo haría si ustedes lo quisieran, pero este se me hace interesante convertir archivos de audio y video a viceversa o a otros formatos. Bien, como pudimos ver, la amplia gama de software es vasta y claramente el hecho de que sea software libre no demerita que estos sean software de altísima calidad y muy profesionales bien como plus eh, voy a dar unas últimas recomendaciones no tanto de software libre sino de alternativas que en mi grupo de telegram me pidieron como alternativas a whatsapp y alternativas a facebook bien como alternativa a facebook tengo esta red social llamada red linux Click. aquí está mi, mi usuario por si quieren ir a seguirme Claramente tienen que registrarse y crear una cuenta primero. El artículo que leí, que interpreté aquí para ustedes, lo escribí yo, que mi me autoría. Y lo escribí en esta red social. Está aquí, mire. Aplicaciones imprescindibles de software libre. Bien, tiene todas las capacidades que... Se puede encontrar en Facebook y es dedicada directamente a nosotros, amantes de GNU Linux, en este mundo de filosofía Linuxera. Las reacciones son muy parecidas, pero con esencia propia. Triste, enojado, tux. ¿Eh? Debian Windows aquí está la esencia linuxera y como mención principal tengo dos grupos tengo la gran alegría de saber que tengo el grupo linux en red linux click en linux y linux tuber quien se quiera anunciar en este último es bienvenido y hay una situación en esta red social y que espero que se pueda para quienes me miren y es apoyar al amigo ángel, el amigo ángel tiene que es el creador de esta red social pone esto a disposición y es que donen donen si les es posible a este gran proyecto que si no lo conocían les aseguro que es de una vasta utilidad y que aquí se van a sentir libres al compartir todo lo que tenga que ver con tecnología y linux muchas veces aquí me informo de las novedades de Nino y de la tecnología en general como en este caso guías rápidas para saber cómo desbloquear en Facebook cosas básicas pero que son importantes cómo grabar llamadas en iphone con éxito son algunas de las cosas que se encuentran hay periódicos por lo visto sin censura digital hay muchos grupos a los que uno se puede unir yo estoy unido a estos Linux CLI, al mío y al otro y Rise Linux programación en Ruby y descarga de software libre y la última mención sería a la alternativa a whatsapp y en este caso la alternativa a whatsapp sería telegram por su larga trayectoria por que ha sido la cuna de los limiteros desde de hace algunos años y pues que se puede utilizar de una manera muy excelente en este caso aquí está mi grupo de telegram eh, yo siempre lo he dejado ahí abajo en la descripción y pueden unirse a él si tienen la disposición bien eh, hasta aquí ha llegado el vídeo muchísimas gracias les habló eduardo el filósofo de Nin. Eh, hasta la próxima